Hola, ¿qué tal? Hoy voy a probar Doorways, un juego con soporte nativo para el Oculus Rift de miedo y bueno, voy a hacer un experimento ya que voy a jugar una fase a la que nunca he jugado, o sea, no lo conozco voy a ver cómo son mis reacciones, yo creo que no soy de estos típicos cobardicas que chillan por internet espero <risa> que la cosa siga así y sí, me voy a poner auriculares, que siempre me decís que hago trampas con los juegos de miedo esta vez lo voy a vivir igual que vosotros Deseadme suerte. Este juego tiene una de las mejores implementaciones del Oculus Rift actualmente. Todo se configura desde dentro, en las opciones. Aquí activamos el modo Oculus Rift. Tenemos opciones activar y desactivar pues, el efecto ruido, que está tan de moda ahora, gracias a las consolas. Ahora tiene gracia jugar así con un ruido de vídeo que suena a grabación vieja. Yo lo veo horrible, en el Oculus Rift mucho más, así que lo desactivo. Efecto profundidad lo dejamos activado, efecto viñeta lo quitamos porque lo que hace es que reduce un poco la emborrona a los alrededores del Oculus Rift y no, no queda bien. Y bueno, vamos allá. Sigo la partida donde la dejé. A ver qué nos encontramos... el auditorio aquí hay una palanquita a ver si me acuerdo de las teclas este era el salto agacharse y usar los objetos vale aquí falta algo como no, nos falta alguna pieza por aquí no era venga, otra vez Es muy oscuro este juego ¿eh? Mejor hay que irse por aquí ah, aquí hay algo vale. Está muy bien hecho el inventario, por cierto Lo tenemos aquí Y aparece delante de nosotros todo que Parece que podamos tocarlo La letra se ve, se lee bien, ¿eh? se nota que, que lo han probado bien con, con la baja resolución del Oculus Rift y tiene el tamaño justo. Bueno, vamos a poner la pieza aquí y esto se sacaba así. Dijo a miedo, ¿verdad? Vale, vale, vale. No Así que nada. ¿eh? Qué ambientación tiene este juego. Explorar cada rincón, aunque en juegos como este, casi más vale seguir aquello de Caroline, ve hacia la luz. Vale, un pasillo por aquí, otro por acá. Bueno, vamos a empezar por este lado, aunque aquí no llegamos muy lejos. Creo que el salto no. A ver qué hay por aquí. Aquí se puede subir. Vale, esto que es. Necesitamos una llave que supongo que estará por aquí. Por aquí no voy a ningún lado Así que igual tenemos que hacer algo En otra sala Pues solo nos queda un sitio Tiene diversas capas, cada una envolviendo a la siguiente. Para descubrirlas, uno tiene que ganarse la confianza de la persona o saber qué mecanismos íntimos accionar. La entrada a sus aposentos estaba cerrada, aunque ya me lo esperaba. No dejaría entrar a cualquiera al refugio de sus pensamientos y recuerdos más secretos. La respuesta estaba escondida en algún otro lugar. Todavía tenía que recorrer todas las pistas que sabía que me esperaban más adelante. Tenía una leve sospecha de su naturaleza. Internamente estaba deseando estar equivocado. El escultor. aquí y por aquí Ven, primero a la izquierda creo que necesito un mapa no pienso saltar otra vez al así Ven, por aquí Está fuerte, verdad? ¡Qué menuda piedra. Vale, ¿Qué hemos hecho con esto? Vale, pues aquí habrá que hacerlo. la fase anterior, que no creo que sirva ni mucho y aquí no tengo nada más que... Bueno, pues algo habrá que buscar con el óculo Riz. Había bajado a un área más profunda del museo del escultor. Frente a mí se encontraba una escultura que me dio escalofríos. Sí. No entendí bien por qué, hasta que recordé de dónde la reconocía. Su rostro era el de una de las personas desaparecidas que me habían ordenado buscar mientras investigaba este caso. Era un hombre que había sido visto por última vez con el escultor. En una de sus esporádicas excursiones fuera de su mansión. El cuerpo de la escultura tenía un estilo clásico que pretendía alcanzar la perfección. Pero su rostro pedía ayuda a gritos enudecidos y me miraba suplicándome algo que nunca podría terminar de comprender. Había algo en estas estatuas que me mantenía alerta. No lograba entenderlo. Para mí eran simples estatuas y no podían hacerme ningún daño. Pero aparentemente, para el escultor eran algo más. La representación de la fuerza, el poder y la belleza aplicados al castigo de cualquier mal invasor. Esa sensación se impregnaba en mí y de a poco comencé a temer a las esculturas sin poder sacarles la vista de encima. Por pues que vean, solo faltaba eso, que las esculturas nos hagan algo. Wow. Sonido ambiente. Otra escultura más. Parece ¿Vale, es un museo, gente mirando la escultura. ¿Vale? ni hacer nada con él bueno bueno de aquí aquí yo creo que sí que puedo saltar vista. Esta estatua tiene como como 4 o 5 metros de altura más o menos. Ah, una llave. Supongo que si acerco esto podré saltar. Tengo armas, no puedo disparar, no puedo hacer absolutamente aquello. La, la llave. ¿Podré abrir esto con la llave? Tengo que seleccionar la... ¡No, no, no, no! no, no. Claro. Me coge lo que necesita si huye. ¡Claro! A ver, supongo que con la llave... Podría abrir esto, pero no, no lo tengo claro tampoco. Corre, corre. Otra vez igual que antes. Vamos, vamos, vamos. Vale, ahora llevo la llave seleccionada. Solo que más rápido Venga, ya lo tenemos